los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del señor y encontraron a maría a josé y el recién nacido acostado en el pesebre al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores mientras tanto maría conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Pablo les anuncia a los Gálatas, pueblo que viene del paganismo, comunidad fresca, porque viene de la novedad absoluta de esta manera de relacionarse Dios con la humanidad. A ellos San Pablo los, les dice, cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, envió hijo, envió a su hijo nacido de una mujer. Simplemente eso, ¿no? Se cumplió el tiempo, porque ese tiempo había sido preparado, ese tiempo había sido trabajado a lo largo de la historia por un pueblo con un mandato, con una misión especial, mantener la esperanza en la humanidad de que Dios no se había olvidado de ellos. Y así, a lo largo de la historia, eh, protagonizada por este pueblo, Dios fue preparando, como acomodando todas las piezas en ese escenario del mundo para que aparezca en, en el momento preciso, en el momento adecuado, su Hijo hecho hombre. Claro, lo desconcertante fue que eligió algo que no estaba, no, no, no era previsible, eligió un rincón de, geográfico sin poder, sin prestigio, y por eso mismo desconcertó a quienes eh, pretendían descubrir racionalmente eh, lo, los proyectos de Dios pero ahí está y lo hizo naciendo de una niña de una adolescente que le confió ¿m? su vida aún sin entender lo que estaba pasando y se la confió a un hombre José que tan. Bien, sin darle mayores explicaciones, lo puso como protagonista en una historia que realmente lo superaba, los desconcertaba, los desbordaba, pero que este hombre, confiando en lo que Dios a través de los sueños, ni siquiera directamente, a través de los sueños le iba diciendo. Bueno, este es el misterio de la Navidad. El misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros, de una manera desconcertante pero justamente abarcativa, totalmente abarcativa. Se hizo pobre entre los pobres. El más pobre que ni siquiera tuvo un techo propio para nacer. Como diciendo que su mensaje iba absolutamente a todos y que nadie podía sentirse excluido. Y María, la madre... Hoy celebramos esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es el dogma por excelencia. Desde este privilegio de María surgen todos los otros. Por ser madre, fue concebida sin pecado original. Por ser madre, fue asunta al cielo. Pero el gran... El privilegio de María es este, el haber sido madre de Dios y haber permitido que Dios sea realmente hombre y realmente Dios. Pero también hoy, en el primer día del año, eh, celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Una jornada que fue instituida hace 55 años por Pablo VI, que ha querido que el primer día del año esté consagrado a la reflexión y a la oración por la paz. Y el Papa Francisco este año nos ha dejado como lema, dice, el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo para construir la paz duradera. Fíjense, tres caminos, diálogo entre generaciones, educación y trabajo. Tal vez las cosas más cuestionadas y más desarticuladas que estamos viviendo hoy. Hoy como nunca, las generaciones viven mundos paralelos. Hoy como nunca, los ancianos y los niños se mueven en coordinadas absolutamente distintas. Mundos distintos, paradigmas distintos y que cada vez están más alejados. El Papa nos dice, para construir una paz verdadera tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que volver a respetarnos, tenemos que volver a sentirnos familia. La educación, justamente, hoy donde la información está tan a la mano, es tan abundante, que corre el peligro de destruirnos. La información no terminamos de, de, de procesarla y por eso la información termina por confundirnos, por, por instalarnos en un, un relativismo, donde justamente lo, la información deja de ser sabiduría. Y muchas veces se convierte en chisme. Y por último, el trabajo. En un mundo cada vez más tecnificado, el trabajo cada vez pierde más su, su, su, su sentido. No es solamente una mercancía, no es solamente un instrumento para suplir necesidades. El trabajo dignifica y personaliza. Un hombre que no trabaja, aunque tenga dinero, se deshumaniza. El trabajo es lo único que permite al hombre participar en la creación, en la obra creativa de Dios en el mundo. Bueno, entonces, la paz, don y tarea. ¿Mm? La paz, un regalo que Dios nos hace, pero que también nos eh, obliga, nos desafía a ser protagonistas en la construcción de una paz que sea sólida y duradera. Ojalá que este año que comenzamos hoy sea un año asignado por el diálogo, signado por la sabiduría y signado por el trabajo digno. Que así sea.